de manera diferente. El Presidente pidió que desde la oposición le dieran una sola medida para reducir los precios. No le dimos una, le dimos muchas más. Ahí están las comunicaciones que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en las declaraciones de nuestros expertos economistas. pero no es cierto que quieran soluciones lo que quieren son excusas cada vez parece más claro que lo que quieren es seguir profundizando un modelo de pobreza y desigualdad social un modelo que deteriora los servicios públicos y deteriora la vida de la gente es decir el gobierno de unos pocos para unos pocos por eso estamos viendo Cómo se deterioran servicios como el 911 o la asistencia vial que eran servicios públicos de excelencia que asistían a todos sin distinción, pero eso a nadie le importa. Por eso la tanda extendida que daba desayuno, que daba comida y daba merienda y aseguraba ocho horas de docencia a los niños, hijos de personas pobres que asisten a las escuelas públicas se está abandonando también se están abandonando las estancias infantiles los centros de atención integral a la discapacidad que hoy están ofreciendo un servicio cada vez más precario seguramente creen que atacando todo eso hacen daño al partido de la liberación dominicana pero se equivocan a quien están a quien están causando dolor a quienes están causando dolor y sufrimiento es al pueblo dominicano, el mismo pueblo que votó por ellos, que confió en ellos y al que hoy les dan la espalda. Sin embargo, compañeros y compañeras, Ese pueblo no se va a resignar y este partido tampoco. Vamos a defender con la frente en alto las conquistas de la gente, las oportunidades, las soluciones que le están siendo arrebatadas. Nuestra tarea ahora es acompañar a los dominicanos y escuchar sus reivindicaciones con humildad para juntos, Crear mejores tiempos para todos. Tal y como dijo Sócrates, el secreto del cambio no es enfocar toda su energía en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Es decir, el secreto del cambio no debe concentrar todas sus energías para destruir las obras y servicios de los gobiernos pasados, sino concentrar sus energías para construir las obras y servicios del presente. Contamos con cada uno de ustedes para escribir juntos una nueva página que nos llene de orgullo a todos y de estabilidad a este país en estos momentos que tanto lo necesitamos. Compañeras y compañeros, esta nueva etapa que comienza la tenemos que construir de la mano con los seis precandidatos a la presidencia, tres hombres y tres mujeres. Tres hombres y tres mujeres de valor, preparados y con todas las cualidades necesarias para dirigir los destinos del país. Elijan al que prefieran, porque les aseguro que todos ellos pueden garantizar el éxito. Y saben por qué, digo esto, porque sea cual sea el candidato que lleve el PLD estará avalado por la mejor militancia, por el mejor equipo que puede desear un candidato y un presidente, que es la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana, que son todos ustedes. Gracias. Confío plenamente en nuestros aspirantes, en nuestro partido y en cada uno de los rostros nuevos que se nos suman. Compañeros y compañeras, estamos a dos años de las próximas elecciones. Mayo del 2024 debe ser nuestro horizonte de futuro. El día de la victoria del Partido de la Liberación Dominicana no les quepa la menor duda. Ese día el PLD volverá a subir las escalinatas del Palacio Nacional. Sin embargo, para llegar hasta allá, debemos avanzar paso a paso, día tras día, trabajando con el mismo tesón disciplina y entrega que nos llevó a ser la primera fuerza política del país y eso se logra creciendo de abajo hacia arriba, con humildad, con entrega, con trabajo y con sacrificio. Por eso, en este día tan especial, en el que más de 13 mil nuevas estrellas se suman aquí en Asua al firmamento morado del PLD, quiero hacerles una sola petición. Salgan a las calles a sumar voluntades y a llevar la esperanza a la gente. Salgan a decirles que hay futuro y que ese futuro está aquí, en el Partido de la Liberación Dominicana. Llevemos, llevemos nuestro mensaje... Y nuestras propuestas al colmado, al barrio, a las calles, a los campos del país. Y no olviden ni por un segundo que ahí afuera hay millones de dominicanos que la están pasando mal, que están preocupados por el rumbo que ha tomado este país. Nuestro deber es trabajar juntos para impedir que esa desesperación continúe. Lo que hicimos juntos en el pasado ya lo hicimos y están ahí a la vista de todo. Miles de kilómetros de carreteras y calles construidas y o asfaltadas, puentes elevados, decenas de hospitales, miles de aulas escolares, estancias infantiles, centros de diagnóstico, cientos de miles de tierra reforestadas, miles de títulos de propiedad entregados el teleférico de Santo Domingo, cientos de autobuses para la UNSA, la terminación de la línea 2 del metro, la construcción de la línea 2B, decenas de miles de viviendas y lo más importante, cerca de un millón de empleos, la mayoría de ellos formales. Apoyamos... Apoyamos con cientos de miles de millones de pesos al sector agropecuario para incrementar la producción y apoyar la seguridad alimentaria. Además, prácticamente erradicamos el analfabetismo. Y entre otras cosas, para no continuar con esta lista, erradicamos los odiosos apagones que el país había vivido por más de 50 años. Eso fue posible, eso fue posible por la construcción de más de 2.000 megavatios de energía que superaron la energía que encontramos cuando llegamos en el 2012 a la Presidencia de la República. Todas esas obras están ahí. No puedo, no puedo seguir mencionando obras porque hay una larga lista de etcétera etcétera etcétera que no puedo numerar aquí porque fueron tantas que en un discurso no se pueden incluir y esas obras están ahí esas obras están ahí y avalan nuestra capacidad y nuestro compromiso pero ahora Ahora lo importante es construir esperanza y mirar hacia adelante. Sigamos organizándonos y reforzando nuestras estructuras. Sigan, sigamos organizando la consulta del 16 de octubre. Sigamos sumando estrellas a los que aún no han completado su comité de base, por favor deben completarlo. Sigamos sumando a nuestros vecinos, a nuestros familiares a nuestros compañeros de trabajo vayamos a buscar incluso los que se fueron y quieran regresar porque esta siempre será su casa queridos peleleístas, queridos peleleístas, la consulta del 16 de octubre que de paso debe decir de paso, debo decir que no es necesario estar inscrito en el padrón del PLD para participar el día 16 de octubre en la consulta. Basta con estar inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral porque será una consulta abierta a toda la población en general y esta debe ser impecable, un ejemplo de participación democrática y transparencia. Contamos con todos ustedes para que así sea, porque aquí ustedes son los que deciden. Antes de despedirme, quiero dirigirme una vez más a los miles de militantes, en su mayoría jóvenes que se suman a nuestras filas. Sean bienvenidos. Esta es su casa y este que les habla, un militante más a su servicio. Han llegado al partido correcto. Si ustedes así lo quieren, el PLD los formará, les ofrecerá oportunidades, le abrirá puertas y le brindará grandes amistades. Muchos, muchos de los presentes pueden dar testimonio de eso. A cambio, a cambio el partido y su dirección. Solo le pedimos una cosa, lealtad y servicio al partido y al pueblo dominicano. Hoy los juramentamos como estrella de este partido. Y como tales tengan presente que una estrella es quien más ayude en el barrio. Una estrella siempre está para los demás. Una estrella es el que cumple con sus compromisos. Y una estrella no se deja vencer por las dificultades. Sigan ahí afuera, salgan ahí afuera a brillar. Dejen sus huellas todos los días y sientan en su corazón el orgullo de ser peledeísta, sabiendo que en sus manos está el futuro de nuestro partido, pero también el futuro de la República Dominicana. Porque sin lugar a dudas, porque sin lugar a dudas, este PLD renovado, de estrellas alegres y comprometidas, nos llevará derechito a la victoria en mayo del 2024. ¡Que viva el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva el pensamiento del compañero Juan Bosch! ¡Que viva! Muchas gracias a todos y buenas tardes desde el polideportivo de Asua. Levanten el, levanten el puño la puño cerrado al conteo de tres para cerrar esa actividad uno, dos y tres servir, servir al partido, partido para servir al pueblo. pueblo gracias a los compañeros y a las compañeras por este cálido respaldo al partido de la liberación dominicana por este apoyo por esta masiva integración por este juramento de trabajar a favor del pueblo dominicano. Buenas tardes a todos y a todas y feliz regreso. María